Vamos a ver ahora cómo utilizar factores de conversión para encontrar cantidades directamente proporcionales. Las cantidades son directamente proporcionales cuando hay una relación entre ciertas magnitudes y a más de una magnitud obtenemos más de la otra. Para verlo con un ejemplo sencillo, pues pensemos en una receta eh, para 8 magdalenas, las cuales usamos pues, los ingredientes que se ven en la pantalla, 200 ml de leche, 300 gramos de harina, etc. Bien, en la relación que existe entre el número de magdalenas y los ingredientes es directamente proporcional porque si queremos, si queremos hornear más magdalenas necesitaremos más ingredientes y si queremos hornear menos magdalenas necesitaremos menos ingredientes. Así que es una relación que cuando más es a más y menos es a menos es una relación directa. Podemos preguntarnos por ejemplo si queremos hornear 11 magdalenas podríamos preguntarnos cuánta harina y cuántos huevos necesitaré. Voy a utilizar primero proporciones matemáticas para encontrar el número y nos daremos cuenta de que un factor de conversión nos puede ayudar a escribir esa proporción de una manera muchísimo más rápida. Bueno, pues resolviendo el problema con proporciones en matemáticas diríamos que 8 magdalenas necesitan 300 gramos de harina. Así que ahora si en vez de 8 quiero hornear 11 magdalenas, necesitaré X gramos de harina. Para resolver la proporción tengo que multiplicar lo que está pegado a la X dividido entre lo que está en el lado contrario. Así que la cantidad de harina será igual a 11 magdalenas multiplicado por 300 gramos de harina dividido por 8 magdalenas. Podemos simplificar unidades, las magdalenas van con las magdalenas, así que el resultado me va a quedar en gramos de harina. Muy bien, puedo escribir esto de la siguiente forma. 11 magdalenas multiplicado por 300 gramos de harina dividido por 8 magdalenas. Si resolviese el problema, pensando que la harina, las magdalenas, la leche, etcétera, son unidades y aplico un factor de conversión, lo podría hacer de la siguiente forma. 11 magdalenas lo quiero convertir en gramos de harina. La relación que hay entre las magdalenas y la harina es que para 8 magdalenas necesito 300 gramos de harina. Pues esa es la conversión que necesito. Como lo que me quiero quitar son las magdalenas y están arriba, las tengo que poner abajo. Y como lo que quiero ahora son gramos de harina, los pongo arriba. ¿Cuál es la relación entre las madalenas y la harina? Pues que para 8 madalenas necesito 300 gramos de harina. Y esto es exactamente lo mismo que tengo aquí abajo que he calculado mediante proporciones. Así que si pensamos en una proporción como si fuera un cambio de unidades, pues puedo resolverlo rápidamente utilizando un factor de conversión. Este sería el factor de conversión que necesito y así puedo pasar unas unidades a otras. Hay que tener cuidado con lo siguiente. Cuando utilicemos un factor de conversión para calcular cantidades proporcionales tenemos que tener cuidado con el signo igual. Para hornear 8 magdalenas necesitamos 300 gramos de harina, pero 8 magdalenas no son 300 gramos de harina. Así que no podemos utilizar el signo igual entre 8 magdalenas y 300 gramos de harina. Podemos usar por ejemplo, pues una flechita, y del mismo modo, cuando vayamos a calcular lo, cuánta harina necesitamos para hornear 11 magdalenas, pues tampoco podemos usar un igual, con lo cual tendremos que usar una flecha para indicar cuánta harina necesitamos, por ejemplo una flecha o simplemente no poner nada, poner directamente la conversión o la proporción que necesitamos, es decir, 11 magdalenas, lo convertimos, poniendo la relación entre las magdalenas y la harina, 8 magdalenas, necesitamos 300 gramos de harina, tachamos magdalenas con magdalenas y el resultado nos va a quedar en gramos de harina pero en ningún momento hemos utilizado el signo igual, ahí tenemos y el resultado en este caso sería 412,5 gramos de harina. Podemos aprovechar el ejemplo para calcular cuántos huevos necesitaríamos para estas 11 magdalenas, pues repetimos el proceso, 11 magdalenas lo vamos a convertir en huevos o buscar la cantidad proporcional en huevos que harían falta, pues como tengo arriba magdalenas lo pongo abajo y arriba los huevos que es lo que quiero calcular y ahora pongo la relación entre huevos y magdalenas, bueno pues para 8 magdalenas necesito dos huevos, Tacho magdalenas con magdalenas y el resultado ya me va a quedar en huevos. Así que necesitaré 2,75 huevos. Como los huevos van por unidades, pues tendré que aproximar a lo más cercano. Esto me va a quedar 3 huevos en este caso. Conclusión. Los factores de conversión se pueden utilizar para buscar cantidades proporcionales. Hay que tener cuidado con el signo igual y después las cantidades hay que interpretarlas, pues si en este caso eh, hemos tenido que hacer un redondeo para calcular el número de huevos, en otros casos se podrán dar cantidades decimales. Espero que os haya sido de utilidad y que lo utilicéis.